después, ¿vale? Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que podáis ver todos la pantalla. He hecho aquí un pequeño guión que luego publicaré sobre la sesión de hoy. Eh, como sabéis, bueno, esta, esta sesión va a, dar, va a ser la segunda parte de, de la primera sesión que dimos, eh, creo que fue la primera sesión, de hecho, de yo sigo publicando esta temporada sobre revisión por pares. Y, bueno, en esa primera versión lo que hicimos fue, sobre todo, hablar sobre el proceso de revisión por pares desde de lo más básico, básicamente en qué consistía, los tipos de revisiones por pares que existían, cómo era el proceso de envío, tipos de respuestas que recibíamos, etcétera. yo fui mostrando un par de ejemplos. Eh, a raíz de esa sesión, estuvimos comentando la posibilidad de hacer dos sesiones más. Una que es esta, que está enfocada a la, a la respuesta a revisores, es decir, cómo podemos responderles, qué debemos de esperar de sus comentarios, qué, qué tipos de, de, de cuestiones nos van a sugerir. Y luego una tercera, que ya supongo que haremos después de Navidad, que trata sobre cómo hacer nosotros la revisión cuando nos toque a nosotros, ¿vale? Si queréis, lo que vamos a hacer es que conforme vaya presentando, si alguno quiere intervenir, puede intervenir. Si no, vais poniendo comentarios y preguntas en el, en el chat y, y Wences que está por ahí de vigilante, pues me va dando, me va interrumpiendo, me va diciendo, me va, me va comentando, ¿vale? Para que así yo no pierda ahí lo de, de, la, de la presentación, no tenga que estar cambiando de, de, de ventana todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, aquí me, básicamente lo que he hecho ha sido plantearme una serie de preguntas y de cuestiones que considero que, que sería importante tener en cuenta, pero yo estoy seguro que vosotros tendréis más dudas, sobre todo aquellos que hayáis empezado ya... A mandar cosas, o estáis en el proceso, etcétera, ¿vale? O sea, que la idea con esto, como sabéis, siempre es que vosotros aprendáis que lo aprovechéis al máximo y si hay cuestiones que no están aquí reflejadas que, que las preguntéis para que podamos podamos abordarla ¿vale? Entonces, bueno, eh, básicamente aquí partimos de la base de que hemos mandado nuestro manuscrito, hemos elegido una revista, hemos hecho nuestro estudio, eh, lo hemos enviado, ya han pasado unos cuantos meses, y hemos recibido una carta, un correo electrónico, eh, en el que en la revista nos informa del, del resultado de, de la revisión por pares, ¿no? Um, esta, este correo electrónico lo recibirá el investigador que sea el correspondiente, ¿vale? El autor de correspondencia va a ser la persona encargada de mantener el contacto y la relación entre el, el editor de la revista y el resto de los autores, ¿vale? Por lo cual solamente esa persona será la que reciba ese correo en principio, aunque alguna revista sí que ya... Se lo envían a todos los autores, pero normalmente es el corresponde no solo el que recibirá la, la notificación. Y bueno, voy a empezar por la peor de las noticias que podemos recibir, que es esta, un rechazo. Vale, Aquí tenemos un ejemplo de un patacazo, como dice el compañero, donde se nos rechaza un artículo. Y este es el tipo de carta que podréis recibir. Acabamos de recibir... El, nuestro informe de nuestro revisor de, de tal paper, eh, tengo que, me temo que vuestro paper ha sido rechazado. Cuestión importante cuando recibimos un rechazo, que recibamos también el feedback por parte de los revisores, ¿vale? Es decir, no solamente nos dirán, eh, vuestro paper ha sido rechazado, lo siento, buena suerte, sino que deberán enviaros también las razones por las que ese paper ha sido rechazado. Si el paper no ha llegado ni siquiera a, a ser revisado por pares, es decir, se trata de un rechazo editorial, el editor os dirá mira, este paper ha sido rechazado porque no entra dentro del enfoque de, de la revista, habéis mandado el manuscrito a la revista equivocada y, y os enseñaré también un par de ejemplos de, de que estas cosas suceden, ¿vale? Eh, pero si efectivamente ha ido por un proceso de revisión por pares y ha sido rechazado, debería de recibir una carta por parte de los revisores. A veces el revisor como es el caso este, ha decidido rechazarlo directamente y el editor ha decidido rechazarlo y punto. En este caso creo que solamente hay una revisión, lo normal es que haya al menos dos revisiones por parte de los autores. ¿vale? Eh, en otras ocasiones puede suceder que el, que el revisor haya decidido que el, que el paper merece una mayor revisión. y ha sido el propio editor el que ha decidido rechazarlo por, porque básicamente por, por cuestiones de, de número, de volumen, de... De, de sumisiones que recibe la revista y por tanto ha decidido que el, que el artículo aun siendo publicable después de hacer cambios y tal, no merece la pena dedicarle más tiempo porque tienen otros artículos en bandeja o, o incluso el, el editor ha mirado los comentarios del revisor y ha decidido que están suficientemente justificados como para, para que haya un rechazo. También sucede al revés un, un, al revés, un revisor puede decidir que un artículo merece ser rechazado y el editor aún así pedir una mayor revisión a, lo, a los autores, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendréis un ejemplo, os pongo aquí un ejemplo básicamente para que veáis que estas cosas pasan y nos pasan a todos, ¿vale? Eh, vamos a ver aquí esto, preview, que podamos verla, aquí estamos aquí atrás, que podamos ver el, el, la, la, la notita, ¿vale? Ese sería un ejemplo. El tema de los rechazos es, es algo muy común en ciencia, ¿vale? Y esto sucede no solamente con los artículos, también sucede con los... Con lo, con los con las, con las proyectos que enviéis en el futuro y tal, y por eso siempre, por ejemplo, con la, el tema de los proyectos, cuando hemos tenido sesiones sobre el tema de los dos, etc., siempre la recomendación era la de tener varios planes, ¿no? tener plan A, B, C, y, y tener varias solicitudes siempre enviadas por si acaso. En el caso de los rechazos y de los envíos a la revista, esto está tajantemente prohibido, ¿vale? Se envía siempre un artículo a una revista solo, no se puede enviar a varias, eh, eso no se considera éticamente aceptable, eh, y luego comentaremos un poquito más de eso. Pero bueno, por comentaros y por, para aquellos que os veáis sometidos a un rechazo, sobre todo a una edad temprana, que es cuando suele ser más doloroso, aunque siempre, siempre es doloroso al final que te rechacen un trabajo, deciros que es bastante común. Aquí tenéis un paper muy curioso y muy recomendable vale sobre nuestro compañero Juan Miguel Campanario, este, un, un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares y alguna vez ha venido a Granada, cuando se podía venir a Granada, a dar charlas sobre publicación científica. Y este hombre hizo un artículo, publicó un artículo, eh, que creo que no es no es este, de hecho, el, el principal, a ver si lo tengo aquí en otro. Este es el, no, pues sí, es este, efectivamente. Este está en Scientometrics y este está en otra revista, en Hashi. Lo que pasa es que tienen un título muy parecido. Su artículo sobre las rechazos que recibieron, este tampoco es, a ver si lo encuentro, este va a ser el enlace. Este, Rejecting Highly Cited Papers hizo uno sobre los premios nobel que es pues sí, este de aquí en el que básicamente analizó eh, la, los grandes rechazos que habían recibido premios nobel sobre los papers sobre los que luego ganaron el premio nobel es decir, que no, no, no fueron artículos que tenían adicionales, sino los artículos por los que ganaron el premio nobel en el, en, en, en el futuro ¿no? eh, básicamente él no solamente analizaba que habían, los rechazos que habían recibido, algunos de estos noveles habían recibido numerosos rechazos del mismo trabajo, sino que también las razones por las que se rechazaban los, los artículos. Y esto suele ser un tema bastante interesante, ya os digo como estudio, pero también para entender un poco la resistencia que puede tener un trabajo científico. Obviamente la mayor parte de los rechazos tienen que ver con cuestiones metodológicas o con cuestiones de novedad o incluso, de, incluso formales en muchos casos de... de artículos que están tan mal redactados que no, que no son aceptables para publicación y por tanto se rechazan, trabajos incluso también que están inconclusos, etcétera Pero también hay mucha resistencia a ideas noveles que se escapan un poco de lo, de lo común, ideas que tienen que ver también con, que tienen que ver con la, con la aplicación del trabajo, ¿vale? Eh, es decir, que no se le encuentra una aplicabilidad. Fijaros, aquí en el resumen habla de, de las razones, ¿no? Pues consideraban que el trabajo no suponía un avance suficiente para la, para, para, la, para la ciencia, fijaros, un trabajo que luego gana el premio Nobel. Claro, estamos hablando de que a esta gente se le ha rechazado en revistas de alto impacto. Falta de impacto práctico, una hipótesis equivocada, ¿vale? No le han hecho los deberes a la hora de conceptualizar el estudio, incluso antes de hacer el, el análisis. vale Estos son algunos ejemplos que os dan de, de rechazo, en este caso es anecdótico, porque obviamente estamos hablando de gente que que no se habían equivocado precisamente, sino más bien se habían equivocado sus revisores y sus editores, pero son razones importantes para entender, eh, que muchas veces por razones por las que se suceden los rechazos en la revista. Aún así hay buenas noticias, y por eso os ponía aquí este enlace, la resiliencia de los manuscritos rechazados. Eh, es tan habitual en ciencia que se rechacen manuscritos, que también es muy habitual que acaben publicándose trabajos que han sido rechazados en diversas revistas, ¿vale?, eh, en este caso se trata de un editorial, del antiguo editor de una revista de documentación que hablaba sobre el número de... había hecho básicamente un análisis sobre todos los papers que ellos habían rechazado y qué había pasado con esos papers luego. Es decir, si se habían publicado luego en otras revistas o no. Y lo que recordaban es lo, que, lo, que, lo que, encontraban es que la mayoría de esos papers habían sido publicados al final. En algunos casos en revistas de mayor impacto, en otros casos en revistas... En la, en la mayoría en, en revistas de menor impacto, ¿vale? Pero que al final habían encontrado su camino hacia la publicación, por lo cual, al final, esto lo que nos indica es que el, el tema este de la publicación es un tema de resiliencia y resistencia al rechazo y de aprendizaje, ¿vale? La idea es que cuando recibimos una carta de rechazo, como aquella que os he mostrado antes, los comentarios del revisor nos sirven para nos sirvan para, para poder mejorar nuestro trabajo e incluso en algunos casos transformarlo completamente y que sea algo totalmente distinto, incluso hasta el punto de volver, devolverlo a enviar incluso a la misma revista que esto suele ser poco recomendable, ¿vale? Si no, ¿qué otras situaciones nos podemos encontrar? Si no nos rechazan el trabajo y todo ha ido bien, lo más seguro es que nos encontremos con major o minor revisions, ¿vale? Lo normal es que sean major en una primera ronda y luego minor en una segunda y en la tercera acabe siendo aceptado el artículo. Es decir, es muy raro, y yo sospecharía muchísimo por la calidad de la revista, que un paper sea aceptado de entrada. Si un paper es aceptado de entrada, o habéis hecho un trabajo excelente, pero lo más normal y lo más lógico, porque al final todos somos humanos, es que esa revista no sea muy de fiar, ¿vale? Y no sé si hemos hablado alguna vez de las revistas depredadoras y tal, pero bueno, eso tal vez sea, sea algo interesante para, para otra sesión o, o, o en el futuro, ¿vale? Aquí os voy, voy a utilizar una presentación que, que, bueno, ya tiene unos cuantos años, pero por enseñaros ejemplos sobre, sobre, sobre respuestas que podemos recibir. Cuando nos dan una major revision o una minor revision. Si nos dan una minor revision, significa que el paper está prácticamente aceptado. Todavía no, no lo han aceptado formalmente, pero, pero es muy posible. Si nos dan una major revision, la cosa está ahí. ahí Y puede suceder que en una segunda revisión ese paper sea rechazado. O bien porque no hemos cumplido con las expectativas, o bien, y eso por ejemplo yo me lo he encontrado muchas veces como, re, como revisor, porque no hemos estado dispuestos a hacer caso a la... No, a, la, a las recomendaciones de los, de los revisores. No, no se trata de hacerle caso en el sentido de obedecer a lo que ellos dicen, pero es que ni siquiera hemos ofrecido los argumentos necesarios convincentes como para poder justificar que no les hagamos caso. Es decir, no siempre hay que hacer lo que dicen los revisores en una revisión, eh, pero si no se hace hay que argumentarlo siempre muy bien y de manera muy seria, ¿vale? Um, ¿Qué suele pasar en estos casos? Pues lo, lo que suele pasar es que solemos leer el, los comentarios de la revisión y enfadarnos. Eh, enfadarnos porque no nos gustan las cosas que nos tienen que decir, ¿no? Porque al final esto, son, estamos hablando de textos donde los revisores van a ser bastante secos eh, a la hora de señalarnos las cosas que no, que no nos gustan. Entonces lo, lo recomendable siempre en estos casos, incluyendo el rechazo, es eh, levantarnos del ordenador como aquel que dice, irnos a abandonar el tema durante unos días enfriarnos y después volver otra vez a, a leer tranquilamente y de manera muy pausada los comentarios de los revisores, tanto en un rechazo como en una mayor revision, para intentar empatizar un poco en el sentido de entender qué es lo que les lleva a ellos a, a, a tomar esas consideraciones. Eh, nosotros normalmente estamos muy cerca del manuscrito, lo sentimos muy de cerca, estamos, entendemos muy bien todo, pero tal vez no lo hemos explicado bien. O tal vez simplemente hemos estado nublados, hemos estado cegados por nuestro por, por, por nuestro trabajo y tal, y no hemos visto que había otro ángulo, otras cuestiones que no hemos considerado y que tendríamos que considerar, ¿vale? Eh, nos ponemos, nos sentamos a, a revisar, a responder, y es muy importante siempre mantener la educación, ¿vale? Y no solamente mantenerla, y ahora después mostraré algunos ejemplos de mala educación en las revisiones, sino también... De, de, de señalarla, incluso de, de indicarle a un edi al editor de la revista cuando, cuando no se está no se está manteniendo uno, un mínimo de educación entre la, en la correspondencia entre revisor y autor, ¿vale? Eh, también, por otra parte, eh, una mayor revision supone, puede suponer en muchos casos volver a, a recuperar datos, volver a, a rehacer análisis, volver a trabajar durante meses, es decir, que que puede, puede realmente ralentizar el proceso en el sentido de que puede llevaros varios meses eh, rehacer las preguntas incluso trabajar mucho más el manuscrito de lo que habíais hecho originariamente ¿vale? También os intentaré enseñar ahora ejemplos de ello. Pero lo que sí es importante, y luego también es muy importante, es si hay cuestiones menores en las que no estáis de acuerdo con lo que ha dicho el revisor, pero no son cuestiones que van a, a cambiar de manera trascendental el paper, no perdáis el tiempo, hay que ser prácticos, ¿vale? Si hay cuestiones menores, que el, el, el revisor quiere o la revisora quiere que metáis un comentario tal que realmente no va a afectar ni, ni a la interpretación de los resultados ni a las conclusiones ni tal, eh, hacerle caso, eh, contentarlo con eso y guardar, digamos, la batería de, de objeciones que tengáis para las cuestiones realmente importantes, ¿no? podemos encontrarnos en una revisión? Podemos encontrarnos re comentarios de muy diferentes tipos y las buenas revisiones, la, las buenas revisiones estos tipos de comentarios estarán, los, los tendrán estructurados, ¿vale? Es decir, dividirán lo que tienen que ver con comentarios mayores, con realmente problemas serios en los que, que van a requerir un esfuerzo por parte de los autores y luego cuestiones menores o incluso cuestiones de estilo, que son pequeños problemas que tienen una solución más o menos fácil y rápida, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí tenéis ejemplos de comentarios de cada uno de estos tipos. En el primer caso, fijaros cómo lo que nos pide el revisor es rehacer. Esto era de un, de un estudio en el que se hacía un análisis en un área y básicamente lo que decía, pedía el revisor era que el, que el estudio se hiciera en varias áreas, en otras áreas. Esto suponía un esfuerzo de recopilación de datos, de volver a replicar el análisis en otras áreas para ver si, si se podía validar ¿no? los resultados y si seguían siendo pertinentes o era básicamente los resultados que se obtenían eran un producto del, del, del campo, de la naturaleza del campo que se estaba analizando, ¿no? Todos los ejemplos que os estoy mostrando obviamente son de mi área, son de documentación y de bibliometría, ¿vale? Pero, pero yo creo que se pueden aplicar fácilmente a, a otras áreas. No, luego hay comentarios que no suponen eh, cambiar nada en el paper, lo que significa básicamente es que debéis de, debéis de responderle al revisor. Suponen una, una discusión con el revisor en términos serios, no una discusión en el sentido español de la palabra, sino más bien en el sentido inglés, ¿no? De, de, de hablar, de, de argumentar y de tener... Y de, y, de, y, de, y de replicarle eh, para ver, para, y debatir básicamente, no replicar tanto, sino debatir con el, con el revisor e intentar convencerlo en lo que estáis diciendo, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí nos decían, pues, yo, decís que esta área está bien representada en la base de datos, nosotros no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, bueno, ahora yo tengo que buscar una batería de, de argumentos, argumentos contrastados, ya sea con, con otras referencias o incluso haciendo análisis que no van a aparecer en el paper, pero sí... Le voy a enviar al revisor para justificar que en mi en este caso, esta área está bien representada en la base de datos. Y luego hay comentarios menores como el que veis aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, por favor, ofrece una definición de esto, esta frase no se entiende, eh, aclara aclaraciones, etcétera. ¿vale? En algunos casos, incluso los propios revisores os, os facilitarán eh, o darán sugerencias de cómo arreglar estos problemas y luego, bueno, otros comentarios sí que no, que no supongan modificar nada, o simplemente, pues, errores tipográficos, etcétera, ¿vale? La recomendación a la hora de responder una revisión es ser muy ordenado, básicamente, y nosotros lo que hacemos, y bueno, ahora veré, os mostraré, eh, aunque esto viene, esto es un pantallazo de una revisión que, que de un paper de hace unos años, pero voy a mostrar otro ejemplo donde básicamente la filosofía siempre es la misma, hemos ido evolucionando un poco la plantilla, pero la idea es estructurar muy claramente la respuesta a los, a los revisores, incluirla en un PDF que vaya aparte, en, en la que se copia y se pega la, lo que han dicho los revisores y junto a cada comentario que el revisor incluye, incluimos la respuesta, ¿vale? De manera que quede muy claro que estamos respondiendo a todas y cada una de las cuestiones que el revisor nos pone. Copiar la, la revisión eh, literal, es decir, trocearla por cuestión, por, por, por, cuestión, por preguntas o por cuestiones que planteen o sugerencias que plantee cada revisor y contestarle a cada una de ellas de manera directa. A mí, por ejemplo, personalmente no me gusta nada y, y, y yo creo que eso es la sensación general. Recibir respuestas generales a mis comentarios. Si yo comento, quiero que me, que me haga una respuesta detallada a cada uno de los comentarios que yo he hecho en mi revisión. Y yo creo que esto es práctica común y de hecho cada vez estas cosas suceden más incluso en las plantillas que van mostrando algunas revistas para que se vayan rellenando tanto por parte de revisores y de autores, ¿vale? Pero es, es muy recomendable y, y funciona muy bien porque da una, una, una impresión de seriedad. Incluso si es para dar las gracias, porque ha dicho que el paper es fabuloso, pero hay que contestar a cada uno de los comentarios y cuestiones que el, que el revisor vaya indicando, ¿vale? Asimismo, y ahora voy a mostrar ejemplos tal vez mejor es que este que está aquí, ¿no? Es importante eh, escribirlo en formato de carta. Estamos respondiéndole al editor, el editor nos ha escrito un correo electrónico con, una con la respuesta de los revisores como adjunto, más abajo tal. Nosotros vamos a responderle al editor, le vamos a dar las gracias, le vamos a indicar los grandes cambios que ha sufrido nuestro trabajo, por qué nuestro trabajo, nuestra nueva versión es mejor que la anterior, a grandes rasgos, y después le vamos a decir a continuación tiene la respuesta, la respuesta detallada para cada uno de los, de los revisores. Y obviamente aquí puede pasar de todo. Los revisores han hecho una revisión independiente de cada uno de nuestros trabajos, de, bueno, de nuestro trabajo, y puede haber y puede suceder y sucede. En este caso es un caso extremo, ¿no? Pero, pero, pero puede suceder eh, de, de una manera más, digamos menos, menos llamativa. Que un revisor pida una cosa y el, y el otro revisor pida la contraria. En cuyo caso lo lógico y lo ideal es que el editor sea el que os indique qué debéis hacer, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis eh, dos pantallazos de, una revisión, de, de dos revisiones que recibimos al mismo paper. El revisor uno nos dijo que este era un paper súper importante para la comunidad, el segundo revisor nos decía que este paper era totalmente irrelevante. Fijaros en la, la diferencia de criterio, ¿no? el editor de la revista nos escribió y nos dijo hacerle caso al revisor 1, en este sentido el revisor 2 no le haga caso. Del mismo caso, del mismo modo que podía haber decidido lo siguiente, lo, lo contrario y haber rechazado el artículo y ya está. ¿no? Es decir, el editor aquí es quien tiene la última palabra y quien debe indicarnos un poco el camino a seguir. Si no lo hace, y esto puede suceder, eh, tenemos que ser serios y, y justificar tanto con nuestra decisión, es decir, si le hacemos caso a un, a un revisor o a otro, eh, y justificarla eh, en ambos casos. Es decir, si le hacemos caso al revisor 1, hacerle caso y hacer los cambios pertinentes que indique, y si el revisor 2 dice lo contrario, pues decirle mira, no lo vamos a hacer porque consideramos tal, tal, tal, y de hecho el revisor 1 nos ha pedido que hagamos esto, ¿vale? Un ejemplo mucho más cotidiano que que, el que os pongo aquí es el de, el de secciones que, están suficientemente, que no están suficientemente detalladas por parte de según considera un revisor y el segundo revisor considere que hay demasiada información y que debería de acortar esa esa sección. ¿no? Pues eso es un ejemplo claro de, de, de, de revisión contradictoria, donde lo más lo más recomendable en este caso sería que, que expandierais esa explicación, y si consideráis que es demasiado para el paper, porque desvía un poco la atención del tema, incluso añadirlo como material complementario, buscar buscar siempre eh, formas de satisfacer a los dos revisores y encontrar un equilibrio entre lo razonable. Eh, lo que os piden y, y, y las divergencias que pueda haber entre los comentarios que tienen. Siempre hay que ser educado, ¿vale? Esto no paro de estresarlo y de, de, de, de, de, de reseñarlo, es muy importante el tema de la educación, cada vez además se va a un, a un entorno cada vez más abierto donde se van a publicar eh, nuestros comentarios y, y debemos de dar siempre muy buena impresión, estamos, estamos trabajando y estamos dirigiéndonos a colegas, eh, que pueden ser duros con nosotros pero que no tienen ningún interés en principio de fastidiarnos la vida, ¿vale? Eh, si lo tienen, entonces tienen un conflicto de interés y tenemos un problema serio, pero, pero en principio no tienen ningún interés en fastidiarnos y, y si incluso cuando nos digan cosas eh, que no nos gusten no debemos tomárnoslo de manera personal. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo en el que le contestamos a un revisor eh, que no está de acuerdo con lo que hemos, hemos dicho o hecho eh, nosotros no estamos de acuerdo con su comentario y entonces le respondemos le, respondemos, le, decimos, le damos las gracias esto era algo que solía hacer ahora ya no, no tanto pero siempre empezar con gracias al revisor por su comentario y después ya empezar con mi contestación ¿no? era una, una forma por ejemplo de, de mantener un poco el, siempre el tono, el tono cordial ¿no? no estoy de acuerdo vale, perfecto eh, pero ahora voy a demostrar Uy, oigo río, por ahí ¿Alguien quiere entrar No. Ok. Sigo. Hay alguien por ahí que tiene el micro abierto. Soy si yo bastante y siri. Hola. Es Infaori Tifiri. Ajá. Bueno, tenemos aquí nuestro propio Julián, no sí. Sé. Eh, como iba diciendo... Eh, aquí, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Siempre justificar muy bien por qué no estáis de acuerdo con eso. Esto ya os lo he ido comentando, lo, el tema del rechazo. Esto es precisamente el ejemplo que os di sobre los premios Nobel. y con esto seguimos con nuestro guioncito, ¿vale? Entonces, ese es el tipo de cuestiones que sole, solemos encontrarnos, cuestiones también importantes que debéis de considerar. Cuando un revisor va a evaluar un manuscrito, ¿qué es lo que va a considerar un, un manuscrito? ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que va a mirar del manuscrito? Pues va a mirar eh, dos cuestiones, cuestiones que, que tienen que ver con, con cómo está escrito y cómo está redactado, ¿vale? O sea, un poco como la historia que queremos vender, y otro con el contenido, y esto estoy intentando un poco diferenciar entre lo que tiene que ver con cómo presentamos los resultados de nuestro trabajo, por un lado, y por otro lado lo que tiene que ver con el, con el experimento y con los resultados que hemos, que hemos obtenido, y que tal vez no están bien presentados, la historia que estamos intentando contar tal vez no sea la apropiada, pero los análisis que hemos hecho tal vez sean totalmente válidos, ¿no? Van a mirar cuestiones como si el paper está bien enfocado a la audiencia, a la audiencia de la revista. Si estamos en una revista internacional, pues tiene que ir a, un, va a ir a un foro internacional tiene que, que, que ir a ese foro. Si es una audiencia una revista eh, nacional, pues bueno, pues puede ser una cuestión más relacionada con más pertinente al país, vale, a la situación de, del país en concreto y del área, ¿no? La estructura, estructura muy clara. Esto esto es muy importante. Esto es un comentario básico que, que, que un problema básico que me encuentro muchas veces. Eh, cuando estoy revisando artículos, sobre todo en revistas nacionales o, o, de, o de investigadores más nobles, y es una estructura muy caótica, donde, donde no te enteras casi de nada, o te enteras de lo que quiere hacer el autor casi al final ya del artículo, ¿vale? Es muy importante tener la cabeza muy estructurada y tener muy clara la historia que uno quiere contar, ¿vale? eh, Mensaje comprensible, buena redacción, tuvimos la, la semana pasada a Brian contando, hablando sobre el tema de, la, de las traducciones y de cómo escribir en inglés y dando truquitos sobre cómo, cómo mejorar la reacción. Mensajes simples y, por favor, nada de retórica. Yo me encuentro muchos compañeros que son muy retóricos al escribir, son muy cargantes eh, y, y, y, no, y no queda nada bien sobre todo en trabajos de carácter científico. Tengo un argumento muy bien montado en el sentido de que estamos contando una película, estamos contando una historia, eh, y esa historia tiene que estar bien, bien, bien amarrada. Es decir, habrá aspectos secundarios eh, a los que no deberemos dedicarle bastante, mucho espacio. ¿vale? Es decir, estamos analizando, me encuentro muchas veces, estamos haciendo la, la revisión bibliográfica y resulta que la, la revisión bibliográfica es demasiado amplia eh, para lo que luego se analiza. Pues, pues habrá que centrarla más en el, en el tema que se está estudiando. ¿vale? Y eso tiene, bueno, tiene relación con el siguiente comentario: una revisión que sea completa, pero que vaya al grano. Es decir, que realmente sea una revisión de lo relativo al estudio que estamos haciendo. Cuestiones de contenido, pues la, la novedad o la complejidad, a veces nos encontramos con trabajos que no son nada novedosos, no están aportando absolutamente nada, o que, o que su complejidad es tan básica que realmente cuesta incluso considerar los trabajos de investigación, ¿vale? Eh, eso, es, bueno, por lo menos en mi área es bastante común que a veces te encuentras casi con ejercicios de clase que realmente no son estudios bibliométricos, ¿no? Metodología clara, metodología clara no solamente en cuanto a, a cómo está escrita, sino a cómo se ha llevado a cabo el estudio, qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, cuáles son las herramientas que hemos empleado. Y esto está relacionado con el tema de la reproducibilidad, eh, donde ya cada vez hay muchas revistas que obligan a compartir datos de investigación y a ser muy explícitos en, en cuanto a las herramientas que hemos empleado, empleado para hacer el análisis, ¿vale? que hemos, obviamente van a mirar que la metodología que se, ha, que se ha empleado es la adecuada, es decir, que el tipo de análisis que hemos hecho se adecua a los datos y a los objetivos que teníamos planteados, y, y luego que hemos hecho una buena interpretación de los resultados. Y esto, por ejemplo, en las ciencias sociales a veces no sucede, ¿no? Intentamos vender, vender de más eh, los resultados que obtenemos, y esto, con esto siempre hay que tener bastante cuidado. ¿vale? Aquí os pongo un pantallazo de una plantilla, esta es una plantilla de una revista española, donde antes, esta es la plantilla que nos mandan a los revisores, y estas son las cosas que nos piden que valoremos previo a que, a que pongamos nuestros comentarios, ¿vale? O sea, esto obviamente no se lo envían al, a los autores, a los autores le envían la redacción, la carta, la, donde yo le incluyo todos los comentarios que tengo. Pero esto le sirve al editor para hacerse ya una idea de lo que, de lo que, voy a, lo que van a encontrar en esos comentarios, ¿vale? Fijaros, pertinencia del tema a la revista, originalidad, aportación al área, introducción, aportación al estado del arte, metodología, tal referencias, es suficiente y adecuado al tema, hay coincidencias, se ajustan las medidas, o sea, hay cuestiones formales, cuestiones de contenido aquí, que es importante que tengáis claro. Eh, y bueno, más ejemplos, y bueno, voy a parar aquí un poquito, voy a ver si tenéis alguna pregunta, si os parece, que llevo media hora aquí de, de charloteo, y si no, pues sigo. ¿Alguna cuestión que queráis? Bueno, aquí veo que ya habéis puesto, ya habéis hecho bastante... Bastantes comentarios por aquí, vamos a ver. Bueno, aquí algo de la pantalla completa, eso sí lo está haciendo, tal. María Belén dice, a veces varios repetidores piden o preguntan lo mismo, vosotros que utilizáis una plantilla para responder, ¿Soléis copiar una, una, en vuestra plantilla ambas sugerencias, preguntas, respondéis solo a uno? Para... Vale. Eh, respondemos a todos, lo respondemos por separado. Ahora os voy a enseñar ejemplos más... más, más eh, más específicos, ¿vale? De lo que de lo que solemos hacer, pero respondemos a los dos. Lo que sí hacemos es que si ya le he respondido a uno, al segundo le digo, mira, esta respuesta ya la hemos abordado en la pregunta tal que ha hecho el revisor, el otro revisor. Es decir, no repito ni copio y pego la respuesta, ¿vale? Eh, luego Razca dice, a veces los revisores comentan directamente en Word en forma de comentarios. ¿Se suele contestar directamente? No. Lo importante lo, lo principal es hacer, eh, eh, o sea, yo recomendaría que siempre seáis serios en cuanto a, a que todas las respuestas tengan esa respuesta para, para revisores. Obviamente la estructura que yo os voy a, voy a proponer y que ya habéis visto antes de respuesta a los revisores, tal vez para eso no, no, no sirva, no voy a copiar los comentarios del, del documento y tal. Pero sí podéis poner un epígrafe o incluso en, en la respuesta a lo, a lo, al editor, indicar que también habéis incluido esos cambios y si alguno de esos cambios son muy sustanciales, indicarlo en, en esa respuesta al editor, o sea, no, no ya necesariamente a cada uno de los, de los revisores. Luego María pregunta, ¿alguna recomendación sobre cómo sobrellevar el desánimo ante un rechazo o mayor revision? A mí me suele dar mucho bajón y con ese sentimiento es difícil tener ilusión y motivación para revisar el artículo. Bueno, aquí esto es como que va la, la piel se te va cubriendo y se te va poniendo cada vez más dura, ¿no? Yo recomiendo eso, alejaros del paper durante un tiempo y abordarlo luego ya con, de otra manera. También muchas veces viene bien eh, hablarlo con los compañeros. Yo lo que suelo hacer cuando recibo la respuesta, y suele ser bastante, bastante negativa, es lo reenvío a los, al, al resto de coautores, la leo de manera tangencial, suelgo, suelto algún, algún comentario, y luego me espero eh, para ya hablarlo con ellos luego tranquilamente. Y, y ya para los dos o tres días volver a hablarlo ponerlo en común, ver qué tiene sentido, qué no tiene sentido, y, y ya en ese, en ese sentido volver a, a rehacerlo. Yo no sé si recordaréis, alguno de vosotros tuviste cuando di la charla esta sobre Nature, Science y Penal, ¿no? Os comentaba lo del de artículo este de Penal, que, que, ¿no? que me habían rechazado y tal. Ese artículo ha ido pasando por otra revista, ya se ha publicado, pero ha sufrido dos rechazos. Y, y obviamente da mucho bajón, pero el artículo que se ha publicado ahora eh, ha mejorado y no tiene nada que ver con el que mandé originariamente. Es decir, que... Que también hay que verlo siempre como un plus, en el sentido de que, bueno, es una oportunidad, eh, el artículo al final, al final ha ido a otra revista también de, de, de, de mucho impacto, es decir, que no, no, no ha bajado el nivel, eh, pero, pero eso ha podido hacer y también tengo algunos ejemplos de algunas revistas que nos lo han rechazado en revistas menores y luego han acabado en revistas de mayor impacto y, y obviamente luego lo contrario. ¿no? Eh, Roberto pregunta, ¿cómo sabemos si las correcciones que debemos hacer son menores o mayores? ¿Esto, ¿Esto se indica...? No hace falta indicarlo. Ahora ahora voy a mostrar ejemplos. Básicamente, Major Revision tiene que ver, eh, si, si, la re, si el, el editor, el revisor va a decir si, la, si el trabajo requiere una Major Revision o una Minor Revision. Pero esto a veces es muy, es muy subjetivo, ¿no? Pero básicamente una Major Revision es cuando supone, implica hacer cambios importantes en, en el paper, en el manuscrito. Ya sea de reestructurar el paper completo, de tener que hacer, volver a hacer análisis nuevo, de tener que hacer nueva recogida de datos, etcétera. Y menos son cuestiones menores de, bueno, tengo que cambiar un poco la, meto la, la metodología, la, la, la, la revisión bibliográfica, etcétera, ¿vale? eh, María Victoria dice, los comentarios tipo, esta palabra está mal escrita, ¿cómo se responden de forma cordial? <risa> se le da las gracias y ya está, no pasa nada. Muchas gracias, eh, es un error tipográfico lo que suelo incluir yo y ya está, ¿vale? Alba habla de, de dos revisiones que opinan cosas contrarias, eh, debéis hacer lo que os indica el editor, eh, siempre. Si no llega si no llega comentario con los editores, esto no lo suelen hacer todos los revisores, y no lo tenéis nada claro, podéis solicitarlo. Podéis escribirle al revisor y preguntarle. Si no, podéis tomar vosotros la decisión y justificarla. ¿vale? Y esto sería como que no estáis de acuerdo con un revisor y sí con el otro. Y luego Jorge pregunta, en mi caso dos revisores nos han pedido que hagamos cosas contradictorias y el editor nos pide que hagamos caso a todos los comentarios recibidos. ¿Qué recomendáis hacer en esta situación? En nuestro caso un revisor nos ha pedido que eliminemos una sección y otro revisor nos ha pedido que la ampliemos porque la considera importante. Esto es un clásico, es como el ejemplo que os comentaba antes. Eh, pues depende de lo que vosotros consideréis. Si consideráis qué revisor tiene razón, en cualquier caso al, al, al, al que no le hagáis caso tenéis que argumentárselo. Una razón es que el otro revisor nos ha dicho lo contrario, otra razón es que vosotros no consideráis su comentario, el ampliarlo o el, el quitarlo importante por, porque es importante para explicar cómo se ha hecho el estudio, etcétera, ¿vale? Ese tipo de cuestiones, ¿Vale? Venga, pues vamos a seguir entonces y ahora, y luego hago otro paloncillo y seguimos, y seguimos preguntando y, y incluyendo cuestiones. Toda la pantalla, ah, aquí estamos. Muy bien, vale, pues entonces ahora, eh, hoy voy a hablar de cuestiones más... Eh, más específica, como básicamente de caso casos problemas que solemos encontrar, tanto que me he encontrado como revisor y también como autor, eh, a la hora de a la hora de enviar artículos y enviarlo a la revista que no es, no es la adecuada. Creo que el año pasado también hizo, bueno, el año pasado, la temporada pasada hizo Dani en medio confinamiento una, una charla sobre, sobre cómo elegir la revista. Eso ya, bueno, como vosotros queráis, pero si queráis también es una cosa que nos podemos plantear para, para hacer, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos, un ejemplo, por ejemplo, de, de revista mandada, de artículo mandado a una a la revista que una revista que no es la adecuada, ¿vale? En este caso, aquí tenéis un copio, un corto y pega de lo que recibimos. Eh, se manda un artículo a una revista y la revista decide que por temática este artículo no pertenece a, a, no, no pertenece a esa revista. Entonces había que mandarlo a otra revista. Aquí, obviamente, dependiendo de cuánto hayan tardado o no, no deberían de haber tardado mucho en tomar esta decisión. Eh, aquí no hay que hacer mucho, aquí simplemente elegir otra revista y mandarlo, adecuarlo, obviamente, no hacer mucho. Habrá que adecuar el manuscrito a las normas de la, de la nueva revista y eso siempre requiere trabajo y tal de edición, pero no hay que hacer nada en el, en el artículo en sí, ¿vale? Eh, si vosotros consideráis eh, que la revista sí es la adecuada, hay algunos trucos, algunas sugerencias que se pueden hacer, sobre todo cuando, cuando digamos, podáis verlo venir, ¿vale? Y aquí os incluyo un ejemplo de un paper que, que publicamos hace ya unos años, donde básicamente hacíamos un análisis de una base de datos, y lo publicamos en una revista de biblioteconomía general, eh, y ante el peligro de que nos dijeran que no estaba la revista, digamos que decidimos ser precavidos, eh, lo que hicimos fue incluir una sección... Que la sección de preguntas de investigación que vale que no siempre se, se incluye en los papers pero muchas veces se incluye y suele ser bastante recomendable y le pusimos aquí una segunda parte preguntas de investigación y, y, y público objetivo del paper y lo que fuimos fue detallando fijaros que unos cuantos parracitos vale eh, el, el tipo de público al que le interesa este trabajo al que nosotros consideramos que le considera que, le, que, que puede ser importante este trabajo no solamente indicamos quiénes eran, sino que pusimos las razones, ¿vale? ¿Por qué, por qué le interesa a los bibliómetros? ¿Por qué le interesa a los bibliotecarios, a los investigadores, a las editoriales, tal? ¿vale? Eso puede ser una estrategia, sobre todo cuando encontráis con este tipo de problemas, eh, para poder justificar mejor la relevancia de vuestro, de, de vuestro trabajo, ¿vale? Eh, luego, el tema de los casos de estudio. Hacemos el caso, analizamos. Eh, España, o analizamos Granada, o analizamos Andalucía, o, o analizamos un barrio de Granada, analizamos La Chana, o lo que sea, eh, podamos publicar esto en una revista internacional. Pues esto, esto depende mucho con cómo enmarquemos cómo el estudio y cómo lo presentemos. Y es muy importante ser bastante listos en este sentido a la hora de hacerlo. Se pueden presentar casos de estudio, casos de estudio muy específicos, incluso al detalle. Lo importante es que se presenten. De una manera que sea relevante para el mundo entero. Es decir, si estamos yendo a una revista top internacional del área eh, o generalista, eh, el, el, el público no está tan interesado en la Chana o en, o en el albaicín, sino en los resultados, en el conocimiento que, se ha de, se ha, que ha surgido a partir de ese, de ese estudio. ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Voy a poner aquí varios ejemplos de papers donde, donde hicimos eso. En algunos incluso tuvimos que aprender de la peor de la manera, es decir, después de varios rechazos. En este caso, no. Este caso, por ejemplo, fue una, un artículo eh, que, ha, que ha sido muy citado, de hecho, por, por, por, por toda por la polémica que tiene todo el tema de Twitter y tal. Y fijaros, el artículo habla sobre Twitter. El estudio es sobre Twitter, bla, bla, bla, sus gráficos, tal. Datos y métodos. Se están analizando... Aquí se ve, fijaros. 2.000 cuentas de Estados Unidos que han mandado 8.000 tweets a 4.000 papers de Estados Unidos entre 2011 y 2016 en odontología. El estudio no va sobre odontología y el título no aparece en el, en, en, en, en odontología no aparece en el título. Esto no es un estudio de caso, sino que hemos hecho un caso, sea, no un, es un estudio de caso, pero digamos el objetivo aquí no es tanto ver qué hacen los odontólogos, sino que es analizar Twitter y entonces hemos utilizado ese área, porque nos venía bien, en este caso era porque estaba enmarcado dentro de otro proyecto y tal, y... Ya hemos analizado un área, ya hemos analizado un país y utilizamos esto para inferir conclusiones. Obviamente, eh, esto es un estudio cualitativo de carácter exploratorio y esto no significa que el mundo se comporta como nosotros estamos haciéndolo aquí, pero obviamente esto ofrece evidencia de un comportamiento que nosotros pensamos que es generalizado, ¿vale? Es decir, estamos presentando, un, hemos hecho un caso de estudio, pero lo estamos presentando a una audiencia eh, internacional. Otro ejemplo eh, similar, en este caso de, de otros compañeros... ¿Por qué los investigadores publican revistas que no son mainstream? ¿Vale? Este es otro estudio, este otro otro caso de estudio donde se está intentando entender cuáles son las motivaciones para que un investigador publique en revistas que no están indexadas en la web science, etc. Vale, el estudio es aplicable a muchos países, a España, tal, pero el estudio se basa en, y vamos a verlo por aquí la metodología, en investigadores de Colombia, de esta área y más concretamente en, 40, en 30 investigadores a los que se ha entrevistado, ¿vale? Es decir, se ha entrevistado a 30 personas, pero nosotros lo que, lo que no han hecho los autores y lo que no, que no sería recomendable porque no es el objetivo que persigue el trabajo y no es la historia que quieren contar, aquí no dicen opiniones de los investigadores colombianos o de 30 investigadores colombianos sobre las motivaciones para publicar en revistas no interesadas. No, el, el paper se presenta de una manera más general, ¿vale? Esto tiene un poco que ver con la forma en la que se presentan los resultados. Y el tercer ejemplo, este fue el, el ejemplo con el que aprendimos la lección, este fue un paper, de hecho este es el mismo paper por el que me enseñaba antes el email de, de rechazo, este paper fue rechazado varias veces en revistas menores y al final acabó en una revista mayor, ¿no? de mayor impacto. Y el problema que teníamos era, este, aquí hacíamos un estudio sobre la relación entre los indicadores bibliométricos y la opinión de, la opinión de los revisores, de los evaluadores, de proyectos del Plan Nacional. El problema que teníamos era que presentábamos este paper como el caso de España, la evaluación en España eh, eh, sobre, de proyectos del Plan Nacional y tal. Entonces, cuando lo enviábamos a la revista, muchas veces el comentario que nos encontrábamos es ¿a mí qué me importa eh, lo que esté pasando en España? Eh, bueno, pues no tendría por qué podrían importarle, tampoco <risa> pasaría nada. Pero el problema era que lo estábamos centrando tanto en el contexto en el cual se había realizado el estudio que estábamos perdiendo el potencial de la historia. Y la historia es que estamos analizando, como se ha analizado 20 en 20.000 artículos más, la relación posible que existe entre la revisión de las opiniones de expertos y los indicadores bibliométricos. Al, al enmarcar el estudio dentro de este contexto, el, digamos, el, el nivel del paper sube muchísimo más las posibilidades de que se ha citado también y, además y, la, y las posibilidades de que sea publicado, es decir, porque ya sí que habrá más gente a la que le interese en el contexto internacional, ¿vale? Obviamente, eh, todo, todo se declara, es decir, que aquí no se está engañando a nadie ni se estamos intentando esconder nada. Tiene que ver con el framing, tiene que ver con cómo se presenta el artículo y no tanto con que se declare o no se declare lo que se ha hecho, ¿vale? O sea, que es una cuestión puramente formal. Y obviamente hay casos en los que el contexto sea relevante, ¿eh? Aquí tenéis otro ejemplo de otros compañeros, además eh, un artículo también bastante citado, donde se habla en este caso sobre el tema de los asenios, los CNA y tal, sobre la evaluación en España, y se trata de un estudio de caso donde el interés es España porque se ha, se ha implementado una política que es innovadora, tal, y aquí sí se centra todo en el país, y en el título aparece, aparece incluso el nombre de la, de la agencia que se está analizando, o sea, se es muy específico en el, en el caso. Pero es muy importante también deciros que existen sesgo, sesgos geográficos. Y lamentablemente le interesa más a la gente lo que se hace en Estados Unidos o lo que se hace en el Reino Unido que lo que se hace en España, que lo que se hace en África o lo que se hace en Sudamérica o en Asia, ¿vale? Esos secos existen y es importante considerarlos y tenerlos en cuenta. Por lo cual es muy importante que entender que nosotros siempre nos vamos, vamos a tener ese hándicap, ¿vale? Al estar, al no estar, en, digamos, en el, en, el, en el núcleo de... de de la, bueno, de la gente que tiene la revista, básicamente, ¿no? Que suelen ser norteamericana, británica, holandesa, etcétera, ¿vale? Bien, más cuestiones. ¿Debo citar artículos publicados en la revista a la que envío el manuscrito? Esta es una cuestión bastante importante eh, porque está muy, está muy relacionada con la siguiente pregunta sobre si me pueden pedir que cite trabajos. Eh, es lógico que haya artículos relevantes de, a nuestro estudio publicado en la revista a la que vamos a mandar el artículo. Tal vez no sean los más idóneos y entonces decidamos no citarlos. Pero lo lógico sería que sí que los tuviéramos que citar y que los fuéramos a citar, porque hemos seleccionado una revista que es relevante a nuestro estudio, por lo cual lo lógico es que en esa, estu, en esa revista nuestro estudio o algo similar a lo que nosotros estamos haciendo se haya hecho con anterioridad y dentro de nuestra revisión bibliográfica deberían haber trabajos publicados en esa revista, es decir, que debería de ser algo natural. Lo que no debe de incluirse son citas por el simple hecho de que pertenecen a esa revista, ni siquiera tener como política, ¿vale?, el buscar eh, la manera de encajar citas como sea de esa revista. Si hay que elegir entre dos artículos que son muy similares y en, en cuanto a relevancia y contenido, y uno está publicado en la revista a la que vamos a mandar el artículo, obviamente hay que ser un poco, hay que ser, eh, un poco consecuente, ¿no?, vamos, vamos a intentar... Eh, vamos, vamos a demostrar de alguna manera que, que estamos mandando el artículo al sitio, al sitio adecuado porque hay un sitio donde se publican cuestiones relacionadas con nuestros temas, ¿no? Lo que no es ético, ¿vale? Y esto sí sé que hay muchas revistas que lo hacen, es que un editor invita a los autores o incluso obligue a citar artículos de su revista, ¿vale? Esto no es ético y no deberíais de aceptarlo, ¿vale? Y deberíais plantear o incluso cambiar la revista si, si, si os lo están haciendo, lo están pidiendo, ¿vale? Ahora, en cuanto a los revisores, es lógico que un revisor os recomiende citar trabajos y puede ser, y a veces demasiado obvio, que algunos de, sus, de esos trabajos son suyos. ¿Por qué es lógico que sean trabajos suyos? Porque obviamente si el editor ha hecho su trabajo y ha elegido a un buen revisor, es un revisor que ha trabajado en el tema y obviamente tendrá publicaciones relacionadas y es lógico que diga, mira tío, se te ha olvidado citar estos trabajos y esto lo hice yo hace años y no, no lo ha incluido siquiera en la, en la, en la revisión bibliográfica. Esto deben de ser sugerencias. Nosotros luego debemos valorarlo y debemos de decidir si queremos incluirla o no, ¿vale? Es decir, no tenemos que incluir esa, esa referencia. Eh, incluso podemos incluir unas sí y otras no. Y si incluimos una sí y otras no y sospechamos que las que no son precisamente las de nuestro revisor, no hay ni, ni siquiera que justificarlo. Le hemos hecho caso al comentario, hemos incluido algunas de sus sugerencias, pero hemos desechado otras. decimos, mira, hemos incluido tal y ya está. Lo que no es ético es que os, os diga, mira, tenéis que re incluir estas cinco referencias, y las cinco referencias sean, curiosamente, del mismo autor, ¿vale? Eso no sería, no es ético que lo hagan, si lo hacen, podéis siempre ver si alguna de ellas es pertinente incluirla. Si ninguna de ellas es pertinente incluirla, podéis podéis siempre decir que no. Obviamente no decirle, mira, nos vamos a meter tus papers, porque en teoría no sabéis quién es el, el revisor, pero sí justificar, mira, estos papers nos adecuan de tal manera o tal, si esto se convierte en un problema, siempre el editor debe de ser la persona me, que va a mediar entre, en la relación que vosotros tengáis con los revisores. ¿vale? Y el editor siempre va a leer todas las revisiones y las respuestas a los revisores que habéis hecho, por lo cual ellos van a estar siempre al tanto de todo. ¿vale? La revista me pide que recomiende posibles revisores. Esto cada vez sucede más. ¿A quién debo recomendar? ¿Debo recomendar a mis colegas? ¿Debo recomendar a mi compañero de departamento? Hay que ser, hay que ser serio en esto, yo os, os recomiendo siempre la honestidad. Eh, otra vez, existen muchos ejemplos de malas prácticas, de gente que consigue colarla, de editores que no son tan serios en este sentido, pero pero no sé, si tú editas una revista y, y ves, y yo, yo cuando he tenido la, la suerte de editar artículos y tal, y he visto recomendaciones de autores y he visto que son coautores, o son compañeros del departamento, o son gente que no tiene nada que ver con el tema, obviamente la, la he ignorado. Y no, no he hecho en ningún caso a esas recomendaciones. Estas son recomendaciones que tú haces y el objetivo y las razones por las que lo pide el, el editor es para poder entender un poquito mejor quiénes son la gente que tú consideras que serían eh, gente relevante en el sentido de que controlan y entienden bien el tema. Y podrían realmente hacer una revisión buena del paper para que yo no me equivoque y te mande el, el, el, el artículo al revisor a un revisor que no sea tal vez más adecuado. ¿vale? Entonces, lo ideal es que buscáis buscáis gente, que recomendéis siempre gente que sean expertos del área, con la que no tengáis vínculo. ¿Qué es no tener vínculo? Es que no los conozcáis personalmente o si los conocéis personalmente de congreso, no seáis colegas, no seáis coautores, no tengáis ningún tipo de publicación o de proyecto en común, ¿vale? Y que sepáis que van a ser serios a la hora de evaluarlo y no van a, a aceptar el artículo por, por el simple hecho de ver que estáis vosotros como autores. En este sentido, pero esto ya depende un poco de cada uno, yo, yo, yo tiendo a, a, siempre que lo hago, a buscarme a los peces gordos, los peces gordos siendo serios seguramente van a rechazar la invitación porque tendrán 20.000 revisiones que hacer, pero a ver, pero lo mismo algunos de ellos me acaba revisando y esto es una buena herramienta por dos partes, por una parte doy muy buena impresora al editor, el editor ve que no tengo miedo de enfrentarme a gente a los grandes, digamos de mi área, que seguramente la revisión que voy a recibir va a ser más dura, pero doy una impresión de solvencia y de seriedad, por otro lado, estoy consiguiendo que estos peces gordos me estén leyendo mis trabajos, ¿vale? Y que empiecen por primera vez, en algunos casos, sepan quién soy. Y si he hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para impresionarlo, pues ya tengo por ahí eh, parte del trabajo hecho cuando lo, para cuando los conozcan o me los encuentre en, en, en el futuro. Eh, yo sí he tenido la experiencia de encontrarme con gente en congresos, sobre todo cuando estaba haciendo el doctorado o haciendo la estancia y tal, y acercárseme y decirme, yo revisé este paper tuyo, que se aceptó o no, eh, me gustó tal, y, y, y eso, o sea, que, que estas cosas son también formas, de, si, si somos un poco más estratégicos y tal, de, de, de contactar con gente, ¿vale?, de manera, de manera indirecta. Obviamente los editores no son tontos y si lo son tal vez estemos en la revista adecuada, es decir, que si intentamos colarla, si, si intentamos colarla y la colamos, tal vez la revista no sea tan buena como pensábamos, ¿no? me da igual el, impacto, el factor de impacto lo que sea, tal vez no, no, no sea tan seria como nos parecía. Y luego eso, recomendar, recomendar no significa que vayan a ser contactados, es ¿eh? una, una lista orientativa que le estáis dando al editor para ver un poco por dónde van los tiros. Eh, ¿Es lógico recibir comentarios del editor de la revista? Eh, es, es lógico, no es lo común, sucede y cuando sucede suele ser muy positivo, ¿vale? Eh, significa que el editor está tomando partido y os está diciendo, bueno, por ejemplo, en cuestiones de donde hay contradicción, por dónde ir o incluso comentarios de su propia cosecha o incluso qué comentarios debería de prestarle más atención y a qué comentarios no, ¿vale? Eh, os voy a enseñar ahora ejemplos de, de revisiones eh, de artículos, ¿vale? Para que vayamos viendo un poco eh, esta, esto que comentábamos antes de, de las diferentes formas de responder. Mira, aquí tenéis de un paper de, de este año, una, una respuesta a revisores, ¿vale? Lo primero que hago es incluir, yo siempre utilizo la misma plantilla, voy modificando siempre algunas cositas, en el pantallazo que visteis antes, visteis que tenía como cajitas con cada comentario, ahora ya he dejado de utilizar las cajitas porque es más rollo, ¿no? Pero siempre utilizo más o menos la misma plantilla y lo que hago es coger la revisión del último paper, la respuesta a revisores del último paper y modificarla con, con los comentarios del nuevo, y, y e ir reutilizándola siempre, ¿vale? Lo que hago es incluir respuestas a revisores, títulos, si tiene ID el paper, incluir el ID, los autores, fecha y a quién va dirigido. Formato carta. Querido amigo, le damos las gracias a nuestros revisores y estos son los grandes cambios que hemos hecho. Hemos cambiado el título del paper según dijo el revisor 2. La, los problemas que sugería el revisor 1 lo hemos, lo hemos respondido con, con análisis adicionales. Hemos cambiado el texto en, de manera sustantiva siguiendo bueno, sin, eh, las sugerencias de ambos revisores. El número de figuras ha sido revisado, ¿vale? Y se han incluido otras modificaciones en una tabla, la figura 2 también incluye tal, y también los colores se han cambiado, ¿vale? Gracias, esperemos que esto sirva para algo, ¿vale? Y le damos las gracias a los revisores también, ¿vale? Comentarios de, de revisores. Revisor 1, en este caso, en esta revista era una revista de estas, creo que yo los montré, os la mostré la otra vez que luego publican eh, la revisión y, y los autores y los revisores pueden si quieren decir quiénes son, ¿vale? en este caso los dos revisores dijeron quiénes eran eh, comentario del revisor, bla bla bla bla bla bla bla respuesta de los autores, muchas gracias por el comentario sí, tal tal, esto es algo que vamos a... claro, aquí no estaba de acuerdo con lo que me decía Agradecemos al revisor el comentario, esto es algo que vamos a considerar hacer, sin embargo no es el propósito de este paper, ¿vale? Fijaros, hay una justificación ahí de un comentario que me han pedido, ¿vale? Y luego y luego una aclaración también. Algunos aspectos de los resultados no, eh, no se nos han explicado claramente, por ejemplo, ¿por qué el Reino Unido bla, bla bla En rojo he copiado y pegado la frase que he añadido al texto indicando página y línea. ¿vale? O sea, intento ser bastante específico en cuanto a lo que he hecho en el documento para que luego ellos puedan ver qué es lo que ha cambiado. Es un ¿no? follón luego tener que ponerse a mirar el texto y averiguar qué es lo nuevo y qué no es nuevo, ¿vale? También incluyo, fijaros, he incluido también estas dos referencias. ¡Pum! Ahí van las referencias. Otro comentario, otra vez. Aquí, fijaros, en este caso, eh, otra vez justificando. Este, este trabajo es una... Intenta explicar la información que se muestra en tal sitio, bla, bla, bla. Eh, esto tiene que ver con conflicto de intereses, creo. porque eh, O del framing del paper, ¿no? Porque hablo sobre dos autores que están, están, además, incluidos en un proyecto europeo que está relacionado con el tema. ¿Vale? O sea, que aquí tenéis ejemplos. Revisor 2, igual, fijaros, en el revisor 2 ha sido mucho más ordenado que el revisor 1. En el revisor 2, en el revisor 1, eran todos los comentarios que estaban ahí mostrados sobre su Aquí me ha seguido, básicamente, la estructura, que la plantilla que ofrece la revista, entonces, basic reporting, perfecto, un comentario general sobre el paper. Diseño experimental, y una serie de comentarios, y mi respuesta con los cambios que he incluido. Metodología, bla, bla, bla, también. validez de los resultados, otra vez, otra respuesta. ¿Vale? Sobre los datos de investigación, sobre si se han compartido o no los datos de investigación, ¿vale? Fijaros cómo en algunos casos lo van, lo van, van insistiendo en ello. ¿Vale? Aquí te, o sea, aquí tendríais un ejemplo de cómo identificando todo. Otro ejemplo. Vale, este paper lo he incluido porque en este caso sí teníamos comentarios del editor, ¿vale? En este caso teníamos un editor invitado, un editor asociado al que habían invitado para, para nuestro paper. Fijaros, la estrategia es la misma. Respuesta al revisor, de los revisores, del manuscrito, bla, bla, bla, título, autor, fecha y querido amigo. Comentarios principales y ahora... Comentarios del editor y los revisores. Y estos son comentarios que ha hecho el editor de nuestro paper y fijaros cómo se ha mojado, eh, ha ido poniendo incluso ejemplos sobre la incertidumbre, la holla de los resultados, etcétera. Mi respuesta al editor. Aquí va la respuesta al editor y se va justificando con todo, incluso con material suplementario de otros estudios similares, etcétera. Y ya luego ya a partir de ahí paso a hacer la, la, a dar respuesta a cada uno de los comentarios de los de los revisores. Y creo recordar, fijaros, en este caso, uno de los revisores tenía, tenía cuestionaba la, la pertinencia de los datos, ¿no? De la calidad de los datos que había. Entonces, lo que hicimos fue incluir diferentes, eh, diferentes filtros para, para obtener los datos, como diferentes muestras, por el mínimo, por el número de publicaciones que, que empleaban, e incluimos una figura aquí. Esta figura no está incluida en el paper pero básicamente lo que, le, lo que hace es responderle al, al revisor a, esa, a, esos, a, esa, a esas dudas que tiene sobre la validez de los datos al mostrarle que dos figuras, la figura del paper y esta figura, son prácticamente iguales eh, a pesar de incluir diferentes filtros a la hora de incluir los datos de investigación, ¿vale? O sea, aquí tenéis un ejemplo de, un, de una respuesta donde no se lee, donde no solamente se hace un análisis, esto es una major revision en este caso, sino que al, no solamente se incluyen nuevos análisis en el paper, sino en la propia carta, a los revisores. Ejemplos de major-major, major-major en el sentido de que supuso modificaciones muy importantes del paper, y aquí tengo este major-major, aquí no hice una revisión muy buena de este paper, este paper ya tiene unos cuantos años, fijaros aquí, bueno, aquí tenéis una versión anterior a, a la plantilla que, que suelo emplear, ¿vale? Una cosa que solía hacer, eh, ya no, no siempre lo hago, pero, pero, pero, pero bueno, porque se me olvida, es que muchas veces incluso incluyo los agradecimientos cuando considero que la revisión ha sido muy buena y realmente ha contribuido a la mejora del paper, lo incluyo en los agradecimientos de los papers y les doy las gracias. Si son anónimos, son anónimos, si han puesto su nombre, incluyo su nombre. ¿vale? En este caso, eh, el revisor eh, incluyó, mucha, hizo una, una, una revisión súper detallada, uno de los revisores, lo cual supuso grandes cambios e incluso llegó a pedirnos a ver si lo encuentro teníamos una sección en el paper fijaros, aquí está teníamos una sección en el paper en el que explicábamos de manera matemática con mogollón de fórmulas la metodología que estábamos empleando ¿no? y que estábamos presentando a, para aplicarla en nuestra área el revisor nos dice que considerando el target of de answer of the article, fijaros presentar como hemos presentado los resultados no tiene sentido estamos explicándolos de manera matemática y tal vez en una revista de ciencias sociales de biblioteconomía, esto sea muy complejo y pierda, no solamente va a perder interés, sino, no solamente tal vez no lo entiendan algunos autores, sino que, que además no van a, no van a, no, va a perder bastante fuerza, digamos, el, el artículo en sí. ¿Qué hicimos nosotros? Considerábamos que esa parte, que era una parte bastante extensa del trabajo, era importante tenerla, ¿no? Entonces lo que hicimos fue incluirla como apéndice. Appendix bibliography Methodology in Terms of the Spectral blah. blah y la segunda sección la cambiamos por completo, y la cambiamos por completo en el sentido de que básicamente ahora ya se dedicaba a explicar cómo se tenían que, que, que interpretar los resultados cuando se aplicara esta técnica, y no tanto sobre la, la formulación matemática de la técnica en sí. Otro ejemplo de major-major es esta uh, revisión, que es la del paper este famoso de Penar que al final ha acabado en esta revista ya está publicado, donde eh, la verdad es que acabamos muy contentos con la revisión, porque básicamente lo que sucede en esta revista es que el editor se, se involucra desde el principio en el proceso de revisión, de manera que lo que nosotros recibimos es una carta unificada con los comentarios del revisor y del editor, de los revisores y del editor, pero de los revisores ya unidos, ¿vale? O sea que es una práctica muy interesante, yo es la primera vez que lo he visto, eh, pero fijaros que hay detalles bastante interesantes. La estructura es la misma de mi carta, yo siempre respondo igual, mis comentarios tal, fijaros. Aquí ya tenéis algunos resultados que se han hecho, que no se incluyen en el paper. Básicamente, el autor decía, que el, el revisor decía que quería ver eh, los datos de, a, nivel, a nivel de año en vez de por, por, por, por diferentes eh, etapas. Fijaros en dos cosas. Por un lado, quería ver esto, yo no quiero meterlo en el paper, en el paper, entonces le respondo, le doy una, una respuesta detallada por qué no, pero se lo muestro. Aquí les muestro los resultados, ¿vale? Justificando el hecho de que no haya hecho lo que me ha pedido. Pero fijaros en otra cuestión más, y esto es súper interesante, muchas veces lo incluyen en esa respuesta global, eh, en este caso que ya os digo que ha sido un poco paradigmático para mí, lo incluyen en los propios comentarios. El editor me indica que esto es opcional, que no tengo por qué hacerle caso. Y me dice que mira también el punto N. ¿Por qué me dice el punto N? Porque en este caso eh, me, me, daban la, me, me me dividían los comentarios por puntos para cuestiones mayores y por letras para cuestiones menores. ¿no? Entonces aquí tenéis un ejemplo, otro ejemplo de tabla que he tenido que rehacer y meter para la revisión, no para el paper. Otra tabla, ¿vale? O sea que fijaros que ha supuesto bastantes modificaciones en cuanto a, a incluir a incluir esto y al final ha sido un trabajazo bastante grande en el sentido de que al final la respuesta tiene creo que tiene más o menos la misma longitud que el paper en sí vale eh, el punto n que claro aquí no teníamos como, como comentaba no me acuerdo quién era que preguntaba qué hacer cuando cuando dos revisores piden lo mismo no sino que había parte de solapamiento al responder a una respuesta a una pregunta respondíamos realmente a otra no entonces fijaros lo que, lo que hago aquí, Les doy las gracias al revisor por sus comentarios y le digo, como lo mencioné anteriormente, estas cuestiones ya se, se, se pueden explicar, hasta así mismo hemos incluido un apéndice, bla, bla, bla. es decir, le indico también si eso ya lo he respondido en otro sitio eh, y voy haciendo referencia a, a diferentes puntos porque al final los revisores van a recibir no solamente la contestación a sus comentarios sino también la contestación al otro, al otro revisor, por lo cual van a poder verlo todo eh, una, vez, una vez hayáis contestado, ¿vale? Eh, y bueno, voy a, voy a, ya estamos ya en la hora, voy a cerrar rápidamente y, voy, y hagamos, hacemos otra ronda de preguntas, ¿vale? Mira, ¿cuánto tiempo procede a esperar para una revisión? Porque estas son cuestiones que me soléis preguntar muchas veces. Hay que tener mucha paciencia, lo normal es que 3-4 meses es razonable, ¿vale? Si hay mucho más, eh, se puede escribir a, al editor, pero también hay que decir que hay mucha variabilidad por área. Hay áreas donde tardan mogollón. Eh, a mí no me parece, de recibo de 4 meses ya me parece bastante tiempo y al quinto mes pues yo me planteo escribirla al editor. A mí me ha pasado que siempre que he ido a escribirle a un editor justo me ha llegado a la revisión, es decir, que nunca, nunca me he visto en, en esa necesidad. Cuando hay grandes retrasos se le contacta al editor y se, siempre con mucha educación y se le pregunta, ¿vale? Oye, ¿qué ha pasado con esto? Y alguna vez, sí, alguna vez lo he tenido que hacer y me han dicho, mira, tenemos problemas con un revisor que no hay manera, ya disculpamos, he pido disculpas, tenés paciencia, tal, y a los dos meses, al mes o así, nos han enviado la revisión sin problema. Y luego puede haber casos en los que el retraso no sea aceptable, es decir, se os corre prisa por algún motivo o simplemente ya no tiene ni pie ni cabeza el tiempo que lleváis esperando, por lo cual podéis solicitar a la revista retirar el manuscrito. Y esto lo tenéis que hacer. Primero tenéis que solicitar que se retire y una vez que se retire el manuscrito ya podéis enviarlo a otra revista. Lo que nunca podéis hacer es un, enviar un manuscrito a más de una revista. Esto no es ético, ¿vale? Estáis haciéndole perder el tiempo a diferentes, gente, a, a diferentes personas, más puede llegar al mismo revisor el mismo artículo por dos revistas, por lo cual es fácil pillar estas cosas. Y puede hacer la paradoja de que los dos acepten el artículo, en cuyo caso tenéis un problema de, de duplicación de, de, de, de artículos y esto puede, puede dañaros muy seriamente la reputación, ¿vale? Y luego, respecto a la educación y los niveles de lo aceptable, he tenido alguna experiencia con esto, pero fijaros, este, en este caso he puesto aquí un pantallazo, no de una revisión que me han hecho a mí, sino una revisión... Y otro colega, no sé quién es, ha hecho un mismo artículo que yo revisé. Es decir, estábamos varios revisores y un, y un tercer revisor, en este caso, puso comentarios de este tipo. Esto no es de recibo, es decir, eh, comentarios de este tipo deben de ser denunciados y yo animo a decírselo al editor, mira, esto no, no es de recibo. En este caso, fijar al punto que los autores ahora estamos en una segunda ronda, se han negado directamente a responderle a este revisor y creo que con toda la lógica del mundo. Es decir, nadie debe menospreciar nunca con pues muy mala opinión que tengamos del trabajo, nunca se debe menospreciar de esta manera el trabajo de otros compañeros, ¿vale? Secos de cualquier tipo, tal, siempre tenéis que, que denunciarlo siempre que los lo veáis, ¿vale? Y el editor debería de ayudaros, si no, si no ayuda, entonces, tal vez la revista, como os digo, no sea tampoco la adecuada porque no estamos trabajando con gente seria, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, con esto ya acabo un poco de contaros todo lo que os quería contar, pensaba que iba a tener poco material, pero ya al final ya si una hora. Bueno, ya me ha llamado una hora. Vamos a vamos a hacer un poco, vamos a hacer ronda de preguntas eh, y ya cerramos, ¿vale? A ver, ¿por dónde me quedé antes? Vale, Arrazca decía que he tenido algunos casos cuando he enviado un artículo, lo he recibido con minor revision, los editores me han pedido directamente subir el manuscrito con las correcciones realizadas a la plataforma, que no permite subir más documentos. Muchas de las revisiones han sido ortotipográficas. Aún así, se suele mandar una carta a los revisores. Yo si me han mandado revisión e, y he obtenido una respuesta de los revisores, yo la incluyo. Yo creo que en muchos casos ni siquiera, ni siquiera llegan a verla los revisores. El editor considera que está respondido y ya está. Pero yo suelo incluirla. Eh, digamos, es política que he adoptado y lo hago. Si, tal vez, si son cuestiones menores, no hace falta hacer una, una respuesta tan extensa, pero simplemente una carta de al editor diciendo que se han abordado todas las, las cuestiones y ya está. Luego Francisco Antonio dice, recuerdo que una vez enviamos un artículo sobre Andalucía a una revista española y uno de los motivos que nos, por lo que nos lo rechazaron por parte del editor era que era localista, nos quedamos a cuadras. <risa> bueno, Andalucía es que es como España para Europa, pues Andalucía para España, ¿no? Eh, por eso, muchas veces eh, este tipo de cuestiones se, se, se transforman rápidamente cuando se, se cambia un poco el enfoque, ¿sabes? Y cuando ya la historia no trata sobre Andalucía, sino trata sobre el estudio en sí o el, o el caso como un ejemplo de algo que está sucediendo en, en otros sitios. Pero claro, esto siempre depende mucho del área, ¿vale? Eh, María Suárez dice, a mí me ha pasado lo mismo. Ya, pues efectivamente. Con, la, con los resultados locales siempre hay, hay problemas. ¿Nos va a pasar la presentación? Sí, luego, luego publico en el, en el blog y lo pongo ahí, ponemos el enlace le digo a Wences que lo publico en la página web, lo pongo también en el Telegram. Y ahí tenéis el enlace al guioncito, ¿vale? ¿Los revisores tienen acceso a la carta completa que se envía al editor? Claro, efectivamente. Luego yo puedo ver... La, la, esto, los revisores luego leen todo. Leen tanto los comentarios de uno como de los de otro y la respuesta de los autores. Cuando queremos escribirles a los revisores nuestro correo de ser enviado al editor, vosotros no podéis escribirle, Aurelio, a los, a los revisores directamente nunca, ¿vale? No deberíais de poder contactar ni deberíais de contactar si pudierais, directamente a los revisores, eh, eso no se considera ético y apropiado, todo tiene que ir siempre a través de la revista, de la plataforma de la revista, si la revista no tiene una plataforma de envío, se hace, se tendrá hace, eh, eh, el correo del editor o de la revista, pero siempre se tiene que hacer a través de la revista, ¿vale? No, no se puede, no se considera ético el, el que se contacte directamente a los revisores. Juan dice, esta pregunta es más cercana al seminario 1, de PRV 1, no pasa nada. A ver, he publicado un capítulo de libro en inglés y quiero publicar una versión distinta como artículo en una revista en español, haciendo cambios de materiales y de estructura que no sea una mera traducción. Cuando lo envía a la revista, si el trabajo ha, ha tenido una, un cambio considerable, es decir, se puede considerar otro trabajo de investigación, eh, podría enviarlo, pero tiene que haber cambiado, importantes. importante, y tienes que declarar efectivamente en el paper que esto se basa en, estudio, en otro estudio anterior o en esto que solemos hacer de It's Built On, ¿no? Este se construye sobre o de un estudio anterior que hicimos o tal y se comparten los datos, se comparten algunas cuestiones, pero no, pero, pero obviamente es un trabajo diferente. Eh, si no, no lo podría mandar a una revista científica, porque sería duplicación, ¿vale? Así que ya os digo, tiene que ser, aunque sea en otro idioma, eso da igual. Eh, que por eso os digo que es muy importante siempre seleccionar una revista buena, de impacto, para que no pase eso. Mandéis una obra que podría tener mayor impacto a una revista que, que lo invisibilice, ¿no? Eh, pero siempre podéis hacer esto. Si se si, si va a hacer una republicación, es decir, si la revista está de acuerdo en que se publique algo que ha sido publicado ya en otro, en otro idioma, o en el mismo idioma, pero que ponen a publicarlo y tal, en el documento se tendrá que decir, esto es una traducción de, y tendrá que quedar así. Y la, y la cita original va al capítulo del libro y tu trabajo original es el capítulo del libro. Y esto es pues, un añadido que ha hecho, pero no es un artículo independiente, ¿vale? A no ser que ya os diga haya, hayan habido cambios sustanciales, ¿vale? Eh, espero que con eso te haya contestado, si no me, si no ahora me, me comenta Jesús dice, Comento que, lamento que el comentario sea algo cachis. El único revisor de un artículo normalmente en la revista lo revisan dos. Nos sugirió revisiones mayores principalmente porque nuestros resultados no coincidían con los de otro autor que había publicado en su revista y que no había validado su técnica, al contrario de lo que habíamos hecho nosotros. Previamente habíamos vetado a alguno de los firmantes de, lo de dicho artículo. Por algunos comentarios que hizo el revisor, se intuía que era uno de los firmantes no vetados del citado artículo, ya que aportaba datos que no se podían conocer con la información publicada a la fecha. Hicimos todo lo que nos pidió el revisor, pero la segunda revisión la hizo un revisor diferente al primero y nos rechazó el artículo Pese o a que habían tenido en cuenta todas las sugerencias realizadas por el primer revisor, básicamente porque seguía sin tener en cuenta que los resultados del autor anterior no estaban validados. Escribimos al editor principal eh, porque el segundo revisor no tuviera en cuenta los requerimientos del primero y nos pidiera, por supuesto, para el segundo revisor prevalecer el resultado del autor anterior sin validar. Su respuesta fue que volviéramos a enviar el artículo. Se si nota la mano negra de los primeros autores, aunque evidentemente no se puede mostrar que se puede hacer hay que confiar en el editor, el editor al final es el que tiene la, el que tiene la llave. Y, y en este caso, sobre todo si lo habéis venido o si vais a volver a reenviar el artículo, entiendo que a la misma revista, es importante que utilicéis la carta, la cover letter, de eso podríamos hacer luego también una sesión si queréis, hacer una cover letter en la que expliquéis estas cuestiones. Estos posibles problemas con los que podéis encontrar, ¿vale? Sobre todo en comunidades conflictivas o en comunidades muy pequeñas, que obviamente lo hay. Y lamentablemente estas cosas suceden, ¿vale? Pero, pero intentar eso, ser muy muy muy transparente en ese sentido, de declarar problemas que veáis y, y ser muy, muy claro en todo esto. Y luego Ciro, dice normal que haya más de una interacción de revisión entre autores y la revista? Es lo normal, Ciro. Al final esto siempre es una, una carrera de obstáculos, ¿vale? Lo normal es tener dos, tres puertas las considera necesario el revisor, por eso es muy bueno currar, es muy importante dedicarle muchísimo tiempo y a pesar de lo que dice antes la compañera de, del bajonazo, eh, tomarse muy en serio todos los comentarios, aunque sean críticos, para, para currarse realmente la, la revisión. Nosotros, digo nosotros por ejemplo, con esta última revisión que voy a mostrar, tardamos al final dos, dos meses y medio en, en prepararla, trabajando con eso a full, pues eso supuesto que no, ya no más revisiones. Ya la siguiente revisión fue menor de cuestiones de, cuestiones de estilo, de texto y tal, y ya enseguida se afectó el artículo. Es decir, que, que, que la forma de, de intentar evitar que haya más, más iteraciones eh, contestando de manera muy, muy, muy, muy detallada la primera vez. Pero, pero puede suceder y puede suceder también lo que dice el compañero, que, el, que toque un revisor diferente y pida cosas diferentes. Aquí yo siempre os digo eso, que intentéis utilizar al... al al editor, como, como persona que os guíe, pero hay editores más y menos razonables. Lo cierto es que al final a los revisores nos invitan, eh, tanto para la, vez, para la primera vez como para la segunda vez, de manera que podemos aceptar la primera vez y rechazar la segunda vez. Y el otro día lo hablaba con Daniel, cuando decide rechazar un, un artículo y el editor decide no rechazarlo y vuelve a, a enviarle la invitación con la revisión del artículo, suele rechazar, porque dice: Yo esto ya considere que no, el editor no ha querido seguir sin mi opinión, pues es que se busca otro, ¿no? Es decir, que puede surgir y pueden haber estas contradicciones, pero en la medida de lo posible hay que intentar por lo menos que, que se refleje y editorearlo de la mejor manera posible. ¿Algún comentario más? No hemos pasado ya 15 minutillas. Vuestra última oportunidad, si no nos vemos en el, en el Telegram. Si las ideas principales de un artículo se han publicado en un blog, eso es relevante. Es eh, muy relevante, mira, yo... Eh, es relevante en el sentido de que, de que podéis seguir publicando el artículo, es decir, que no, no significa no significa nada, es decir, el blog no tiene prioridad sobre el artículo, sobre todo porque en el blog no habréis hecho seguramente ningún análisis, e incluso habéis, si habéis presentado alguna cosa no pasa nada, ¿vale? Eh, incluso podéis hasta citarlo. Eh, una cosa que yo suelo hacer, o suelo hacer, intento hacer con los artículos sobre todo que considero que son más relevantes, es intentar publicar luego en blogs pequeñas noticias de manera más informal, eh, en blogs que son importantes en mi comunidad, ¿vale? Hay diferentes instituciones a nivel europeo y tal que tienen blogs del de, de departamento de no sé qué o de tal y que tienen muchísima, muchísima relevancia y lo utilizo como herramienta de difusión, ¿vale? Tanto para otros investigadores como para, para, para el resto de la gente, ¿vale? Podemos también tener luego otra charla sobre el tema ese de la difusión, ¿vale? O sea, que estas cosas se si quedáis vayan anotando en el, lo que os interesa y, y vamos así montando el, el programa sobre la marcha para digo para después de Navidad eh, vale bueno pues entonces si, si ya estáis todos con vuestras preguntas cerramos y, y nos vemos y nos vemos en la siguiente sesión venga pues un saludo a todos que tengan buen día la, Pedro las hasta luego las sesiones las podéis ver en, en la página web, ¿vale? Que creo que Pedro preguntaba cuándo será la siguiente sesión. Todo lo que se va poniendo está en el Yo sigo publicando. Y si no, en el grupo de Telegram lo vais preguntando. Hasta luego.